Hola mis bellos suscriptores, un gusto saludarles una vez más, soy Bambi Raab, en estos momentos traemos un, un video agradable, espero sea para ustedes, agradable valga la redundancia, y me acompaña en estos momentos alguien muy especial en mi vida. Y bueno, ella quiere presentar eh, este contenido y bueno, adelante. Ok, bueno, eh, gracias Bambi por permitirme presentar tu contenido a tus bellos suscriptores. Es un gusto. Los invito a que se suscriban. Ella sí es. Ella le encanta mucho. Al canal de Bambi. No olviden el click. Me encanta. De la campanita la... activarla para recibir las notificaciones cuando subimos contenido bueno espero les guste bye y así es me encanta hablar mucho Acompáñenme. Vamos a explorar. A ver qué pasa, qué hay. uy, ¿Qué es eso? Ay, un dragón, yo creo que es. sí, es un dragón. Ay, mira, debo suponer que es el que cuida la casa, el dragón. Ay, no, no, qué horrible. Sí, yo creo que viene para donde mí. Me voy a esconder acá. Definitivamente él es el que cuida de la casa Ese dragón Sí, ok, es para que nadie vaya para allí Vamos a continuar Vamos a continuar Ay, me persigue Me persigue Sí, allí definitivamente nadie puede entrar porque él es el security de ese sitio. ¡Ay, qué terror! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ¿qué es esto? ¡Ay, flechas! ¡Ay, me están atacando! Y ahora esto. ¡Ay! espérenme, ¡Auxilio! todo no, esto... Entonces ahora... Tengo que ver de qué manera yo salgo de aquí. Los se fueron, tuvieron temor del, del, del, dino, del dinosaurio y del, y del, y del lobo y ahora tengo que buscar otra manera de escapar de aquí de salir de aquí ay yo no sé cómo vine a a, a, a meterme a este sitio tan solitario ay, y el dinero Perdón, ya me